Saludos de nuevo, en esta lección cortaremos una imagen desde Illustrator. soy Henry Pineda y bienvenidos. En cualquier archivo de Illustrator colocaremos una imagen, ¿cómo se hace eso? Archivo, colocar, seleccionarás la imagen y darás clic en OK. Una vez que la tienes seleccionado en la mesa de trabajo, te vas a ubicar en la parte superior donde dice la opción cortar imagen. Vamos a dar un clic ahí. Nos va a salir un mensaje donde daremos clic en OK, pero nos está diciendo que esta imagen, como está enlazada, ahora se va a incorporar o se va a pegar al documento. Vamos a dar clic en OK. Tienes el cuadro delimitador y simplemente vas a recortar la sección que tú quieres. En este momento yo lo voy a dejar ahí y en la parte superior, otra vez en el panel de control, voy a dar clic en Aplicar. Espero unos segundos y lo tengo ahí recortado. Recuerda, esta imagen se ha incrustado dentro de Illustrator. Esta magia digital es posible desde la versión 2017. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.